Buongiorno, amichis, da Pablo. El giorno de hoy voy a hacer 5 ejercicios para esculpir tu cuerpo. 5 ejercicios que te van a ayudar a meterte en forma. Si tú no vas en palestra, noche, tiempo, qué medio que fare cuestos estos ejercicios. Te invito a que tú guardes cueste este del inicio a la fine. Y te voy a enseñar cuáles son vuestros cinco ejercicios que a mí me han servido. Para el giorno de hoy, hayamos solamente bisogno de un tapetino y, y una chugamano y que no manque la hidratación. Y la, y la hidratación. Ok, la hacho esto cuá. Hacho cuesto cuá. Vamos a hacer un poquito de, de, de movilidad. Movilidad de nuestro cuerpo. Le enviamos una información a nuestro cuerpo que vamos a hacer actividad física pero que si no, no, no, con estos movimientos y cosillas nuestro cuerpo, arriba la información al cherevero que vamos a hacer actividad física y no nos fachamos mal, que un estrap, y que ah, que un dolor ecuano, no, no, no, no, no, no, bueno, no, no, no, no es nuestro objetivo, nuestro objetivo es que tú eh, inicies en seguridad, piano, piano, pero farlo, bien, bien, ok, venga, un poquito de la bracha, ta ta ta, cosí, cosí, vamos a prender, eh, metemos la mano al gomito, una piccola presione, eh, dietro, ok, ahora eso, avanti, avanti, avanti, la jornata de hoy, sembra que va a piover, pero no lo so, pero que no piove, tanto, si piove no hay problema, yo no son, no so de azúcar, lo faccio fino a la fine, en dietro, en dietro, en dietro, ok, bueno, avanti, para adelante, abro, chiudo. que vamos a hacer? vamos a la parte de... soto, soto, soto un poquito de, de movimiento a toda nuestra parte inferior de nuestro cuerpo cambio, uno, dos, uno, ta, ta ta ta ta un calcio, un calcio, un calcio. cambio, cambio mil, miles, miles. gracias a todas las personas que guardan con este canal ¡Mile! y a los que no, aunque te invito a que te suscribas a este canal y vas a ver eh? Grandes resultados y si tú seis constante es vero es vero si tú no seis constante no vas a ver niente de ser constante ok uno Diego ah. ok perfecto vamos a, eh, para iniciar eh, la hidrataciones eh. va a hidrataciones eh? agua agua ok vamos a, vamos a iniciar nuestro, nuestros ejercicios para de tonificaciones que a mí me han servido para mantenerme siempre en forma. En, para el giorno de hoy vamos a iniciar con un, un de, de movimiento en el posto. Un piccolo, vamos a hacer un de riscalda un poco de riscaldamento, riscaldamiento en punta de pie, donde te trove, en casa <ríe> o en la palestra, al palco Una pequeña corsa, corsa, corsa. Ayúdate con la mano Ayúdate con la mano Ta, ta, ta, como una atleta. Guarda, guarda, guarda. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Está iniciando la piolla, pero no hay problemas. No seamos de azúcar, no somos de azúcar. Ok, perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Uno, dos, tres. Voy a tocar. Uno, dos, tres. Toco. Uno, dos, tres. Toco. Uno, dos, tres. Toco. Uno, dos, tres. Toco. Uno, due, Toco, 3, toco 1, 2, 3, toco 1, 2, 3, toco 1, 2, 3, toco 1, 2, 3, aaaah Ta, toco 1, 2, 3, ta 1, 2, 3, toco 1, 2, 3, toco Ok, ya de vamos a tocar eh. Eh. Talones, toca manos, mano toca talones, cuesta, Ta. amortigua, amortigua la caduta, abre un poquito la espalda, concéntrate, está está a mí estos ejercicios me han ayudado a mantenerme en forma, para el próximo vídeo voy a hacer un vídeo eh, Ferma, fermate un vídeo donde voy a contar qué cosa mangio, cuántas horas dormo, o oh, bambini, o oh, no bambini, ¿Cuántos años? cómo me aleno, cómo dividir la lesión, la, los alineamientos? Puesto para el próximo vídeo. No lo puedes, no puedes mancar en obedecerlo. Ok, vamos a hacer 30 jumping ya. Mantente así. 30 jumping ya. Iniciamos nuestro alineamiento per esculpir. Prepárate. 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, otto, nove, 9, uno, due, 2, 3, 4, 5, 6, 7, otto, otto, nove, dieci ultimo ultimo uno, due, tre quattro cinque cinque sei sei 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10. Uf. Ay, ay, ay, ay. El batido cardíaco sale. Così me piace, così iniziamo ya con un poquito de, de, de sudoración con nuestro cuerpo caldo. Ok, vamos a iniciar nuestro primo ejercicio. Les recuerdo, estos ejercicios, aunque le dona, lo pueden hacer, le dona. Esto es per Perdona. <ríe> si tú voy tonificar o esculpir de più, Prende un peso. Un peso. Ok, vamos a iniciar con nuestro primo ejercicio. Nuestro primo ejercicio que a mí me ha ayudado. Vamos a iniciar con. Piegamenti. Piegamenti. ¿Cuántos piegamenti vamos a hacer? Vamos a hacerlo. Vamos a hacer cualquier cosa. Così. Easy. Vamos a hacer. Santa Piegamenti. Vamos a iniciar De facciamo 4 serie di 15 di 15 ripetizioni ok preparati preparati 3, 2, 1 via via via via via via via via via via via via via guardo de fronte via via guarda via fronte via via via via via via via via via via via via via via via via 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. <ride> e hai fatto 15, 15, 15, le donne lo fanno come le donne, le donne lo fanno così, le donne, le donne, le donne, normale, normale, normale, guardo di fronte, guarda, ta, ta, vuoi fare? Pueden hacer 10, 15 todo depende de tu capacidad física, de tu condición ok, ya hemos hecho, hecho 15 ahora eh, una piccola pausa vamos a hacer otras 15 pero vamos a modificar el, eh, el movimiento Cuesta ha estado así normal nuestro próximo vamos a que hacemos? Escuchando Mano contraria, toca espalda contraria, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Ok, ok, vamos a darle 15, 15, 15. Per fare 30, 30, 30, 30. Prepárate, 3, 2, 1, via, via, via, directo. Y se va 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3 uh, Está iniciando a piovere, pero no hay problema No seamos faltos de azúcar ni de merengue Ok, vamos a hacer, ya llevamos faltos 30 Ok, nuestras próximas 15. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a, vamos a, ¿qué vamos a hacer? facho, piego y, mue y muevo una gamba. Tipo mountain climber, tipo mountain climber. Prepárate. 3, 2, 1, vía posiciones, posiciones. directo, guardate. 1. Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Quanti, quanti? 45, mancano 15. No se mola más, no se mola más. <ride> que piove, que fa sole, que fa caldo, que fa fredo. Esto nos para no se excusa, pero no fa la actividad física. Si tú esperas que las condiciones sean perfectas, mai farás Ta harás ta, nada. Ta. los 15, 15. Voy sentir el fondo que se siente un poco que yo gano tenis. Tum, tum, tum, tum. Yo gano tenis. <ríe> ok uh, Perfecto. ¿Cuáles? Mancan 15. 15. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer así. Asciendo. Brazo avanti. 1 2 3 Madre de Dios. Se sentirá un poquito la fatiga, Se sentirá. Pero tú no mola. 3 2 1 ¡Vía, vía, vía! Posiciones, va. 1 2 Yo vi 10 Ah, ay ay ay se siente me hidrato, me hidrato. si ¿Sí se ve o no si ¿Sí se ve o no no olvido que, que el agua me apane el, el esquermo ok nuestro próximo ejercicio, perle gambe. Vamos a hacer escote, escote. O en español, sentadilla. Cuando son en Colombia, parlo italiano. Cuando son en Italia, parlo español. Faccio confusiones. Pero lo importante, que tú guardes el ejercicio y vende. Ok, abro. A la espesa misura del espalda. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer así, guarda. Tra. Glute, glute, glute ayú, glute ayú. Prepárate. 3, 2, 1, vía. Vamos a parir 80, 80, 80. Va. 3, 2, 1, vía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 otto, nove, dieci, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, ultimo, ok, Plopota uh. nuestra prima 20. Nuestra prima 20. Vamos a fare siempre una modifica. Vamos a fare a 320. Abro y echando 1. Paso 10 de ¿cuál? Y 10 con otra cambia. Uh. Me riposo. Me riposo. A mí con estos ejercicios me han ayudado a mantenerme en forma. Yo en palestra vado poca vuelta, vado poca vuelta en palestra. Siempre faccio he entrenamiento a cuerpo libero, porque me piace mantenerme, mantenerme, mantenerme siempre sobre un espeso nivel. Ok, se va, se va. ¿Qué uso? ¿Qué uso? ¿Qué, uso? ¿Qué uso? ¿Qué uso? Vamos a abrir de un lado y después del otro lado. 10, primo 10, 3, 2, 1, vía, abro 1, 2, 3, 4, 5, la posición el ginocchio 6, no pasa, no supera la punta del pie 7, 8, 9, 10, Chiudo, chiudo, chiudo, chiudo, chiudo, se va. 1, 2, 3, 4, respira profundo, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya hemos hecho 40. Entonces ¿sí si estamos haciendo, estamos fachando. Queremos un poquito de gambe, un poquito de brazo. Dopo metemos, fachamos, dos de gambe, dos de brazo y uno de abdomen. Cosí nuestro cuerpo es un cuerpo escolpito eh, y tónico. Ok, nuestro próximo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer así. Un piccolo salto e faccio squat faccio così uno da las personas che hanno problema nel ginocchio senza saltare no? senza saltare lo fanno normale lo fanno normale abro o chiudo prepárate vamos a fare 20 20 20 20 si si può si può si può respira profondo 3 2 1 via 1 da 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4, 5, guardate. Otro perfil, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 8 9 10 uh, Madre de Dios Vamos a esquerdos a niente Adesso Pausa Vamos a hacer 20 Escote isométrico Tipo sumo Me enfermo y yendo 1, 2, 3, 4. Porque esté ya más fácil. El precio de la belleza, de la salud. No te dimentices de guardar el próximo vídeo. Pete voy a hablar. Voy a hablar de mí. ¿Cuántos años tengo? ¿De dónde son ¿Sono laureato? ¿No laureato? ¿Qué cosa manjo? Cómo divido los entrenamientos, cuántas <ríe> horas dormo, qué, qué consejos útiles puedo dar. Va bien. En el próximo vídeo no perdértelo. Mira cómo ando. Ok. Ok, último. Último, último. Voy a abrir. Largo como la espalda. Largo como la espalda. esquina dirita Y se va. Uno. Tuve. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8 9, 9, 10 perfetto quanto abbiamo fatto? 80 Se siente, Pausa. pausa, puedes hidratarte, voy a meterle uno de tricipiti. vamos a fare, Vamos hacer fare di cuaterra, si tú a casa hay, el, hay la panquina, la sedia, lo fai en la sedia, así pues Sente de più la fatiga en tu grupos musculares el tricipiti. yo lo faccio qua a terra, un po dinamico, ¿qué cosa voy a hacer? voy a hacer 1, 2, 3, me expuesto uno nuevamente no, vamos a hacer 15, hago 5, me expuesto uno, 5, 10, me expuesto un otro, 5, Totale 15 vamos a hacerlo, vamos a hacer 60, 60, 60, no se mola más. si va, si va, posiciono en las manos Posiciones, guarda. Posiciones, posiciones. Gómitos forino Gómitos eh, laterales. Lungo, lungo, lungo, lungo. ¿Cómo se dice en italiano? <ríe> se me olvida, se me olvida. En español. Vamos a hacerlo largo, largo. Que el gómito quede para atrás, ¿no? No de lado, no de lado. Ok. 3, 2, 1, vía. Sube el glúteo. Piego, piego gómito. 1, 2, 3, 4, 5, me exposto uno, a 35 5 1, 2, 3, 4, 5, me exposto un altro y va 1, 2, 3, 4, 5, ok, perfecto, perfecto luego voy a hacer uno dando un po' la, la, la, la espalda José pues guardate el movimiento, lo so, aterra se piega poco el, el gomito, pero si tú lo fallas en una sedia vas a andar fino en fondo y vas a sentir più più labor uh. oh, ay ay ay perfecto perfecto si sí va si sí va viniendo el sol está viniendo el sol ok se va se va te doy un poquito en la esquina a la posiciones 3 2 1 vía su su su piego 1 2 3 4 5 nuevamente 1, 2, 3, 4, 5. Giro, giro, giro, va. 1, 2, 3, 4, 5. 30, 30, 30. ¡30! ¡Ay, ay, ay! Te adelanto, te adelanto. ¿Cuál cosa para el próximo vídeo? Sono de la Colombia. Colombia, Colombia. Un colombiano Piu en Italia. <risa> habíamos hecho 30 voy 30. a hacer una modifica me piace hacer tanta la modifica porque eh, no quiero que los entrenamientos se diventen un poco un po rutinario, siempre lo stesso voy a hacer eh, 15 siempre para el 3 chiquiti vamos a hacerlo en una posición de, de siempre de de, de, de piegamenti solamente piego el gómito. Prepárate 3, 2, 1, via. cuádralo piego. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, y más Ok. Uh. Se siente, se siente. Se, sente, se, sente. se sente. Una demanda que debo responder. ¿Qué de cuánto tiempo me aleno yo? Va bene. Pues la respuesta te la doy en el próximo vídeo. ¿Qué cosa mangio yo? Te doy la respuesta en el próximo... próximo en el próximo... vídeo. Ok, ya hemos fatto... Mancan mancano solamente una, una, una, una, una. Última, última 15. Última 15. Vamos a parar acá. Vamos a parar acá. 15, 15. 3, toda de fila. 3. 2, 1, vía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 60 60, 60, 60 ok, ahora vamos a hacer un ejercicio per manca uno per las gambe, manca uno per las gambe eh, y después, abdomen, abdomen a manete. Ok, nuestro próximo. Cuesta este ejercicio de, de base que nos va a ayudar a mantenernos siempre en forma. Tú puedes añadir un peso o puedes hacerlo sin zapese. Cuesta este se llama eh, eh, a fondo, a fondo, a fondo. Guarda. arribo, bloco y echando. Uno, para, cosí. Paso 15 y cambio. Uno, uno, guarda. Due, due, due 3, 3, con 1, 4, mai el ginocchio, va adelante. 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, perfecto cambio de pie 3, 2, 1, via, 1, 2, piego avanti y piego dietro, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, abro espalda, 4, 5. Se primo Se inicia la fatiga. inicia la fatiga, se inicia. Fatiga, se inicia. Ah. Ay, ay, ay. ¿Cómo tú diventas fuerte? alenándote, alenándote, alenándote, alenándote. Te caes, te hace, te caes, te hace. voy, cuando caes, no sientes niente porque ya, es de diventado fuerte como un guerrillero. Ok, lo voy a cambiar de lado, cosí. Guardate, ven el movimiento. 3, 2, 1, pía, bala. Arribo, y 1, 2, 3. 4 podete colocar la mano donde voy 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 uh. ay ay ay 60 No se moña más. 3 2 1 ¡Vía! 1 2 3 4 5 6 7 8 10 ok, perfecto próximo video, tutti mis secreti tutti mis secreti y tutti mis concilios para tutta la gente que guarda con este canal de Físimas ah, ya hemos ya 2-2-2 nuestro terzo pues te vi, vamos a hacer una piccola modifica cuesta se sentirá un poco la fatiga, vamos a hacer un, po a un poquito alternato con un piccolo salto cuánta vamos a hacer? Vamos a hacer solamente 20, 20, 20, 20, 20 porque en cuesta se sentirá de piú la fatiga Lo importante es hacerlo bien, hacerlo bien, mira comando, si hay, si hay problemas de ginocchio No al saltelo porque si no te, te fue mal, ya son estanco pero no se mola piú Ok. 3, 2, 1, vía. Vamos a hacer esta forma, así lo guarda, bien 3, 2, vía. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Diez. Ah. La vida es bella. La vida es bella. Aunque alguna vuelta son es de problemas. Chugo. Arriba el sol, habíamos vinto con esta batalla, habíamos visto la dificultad pero no habíamos volado más, habíamos continuado, como ha dicho prima yo, esto fue parte del de sacrificio, esto fue parte de, de nuestras metas siempre, si salen los problemas, pero Piano, piano, piano, piano. Hay que mantenerse fuerte. No molare mai. Siempre con el bel sorriso. Aunque por dentro sea uno espacato, reventado. Ok, último. Último. Voy a hacer 20. Voy a hacerlo un poco un po dinámico. dinámico. Pado de la y conto, conto, conto. Sí va, sí va. Dinámico. Uno due, tre, quattro, quattro, cinque, sei, sette, otto, ma solo in alto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, vai. Quince, seis, siete, ocho, nueve, último, diez. Uh. ah, okay. voy a hacer, cuatro ejercicios para el abdomen, La vitamina, el agua finita. Vamos a utilizar el tapetino. Abdomen, abdomen. Ok. Voy a salir. Voy a abracharle la gamba. Vamos a fare 30. Guardate. 3 2 1 via! 1 2 3 4 5 6 7 Ahora la gamba. 8 9 10 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, último 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, perfecto, una piccola pausa, una piccola pausa y andiamo con nuestro segundo ejercicio, vamos a hacer plan plan plan plan doppia plan doppia plan vamos a tocar el ginocchio ok prepárate prepárate prepárate manca poco manca poco físico escolpito. hay que pagar este precio plan plan plan plan plan plan guardate guardate doppia plan salgo contraigo glúteo contraigo glúteo si hay problema de, de esquina va uno Toco, uno, e dos, Ok, salgo. Ta, ta, uno, dos, ta ta ta Ok, cambio. ta uno, dos, ta Ok. Ah, ta ah, ah, ah, ah, va. Ta, ta, uno, due, e ta. Cinco en ah, ta en ah, cinco ah, cuatro cuatro en più 3 en più 2 en più último ok ah. ay ay ay el precio el precio de la belleza el precio de la salud ah, me riposo ah, manca poco mano 2 mancano 2 ejercicios più 2 2 2 2 meto las dos mani soto mi gluteo gamba directa, guardo un punto fiso se va vamos a fare 10 1 2 3 4 10 dopo 10 1 10 y dopo 10 con la gamba su tra tra Totales 30. Ok, prepárate. 3, 2, 1, vía, gamba directa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Abro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, Ta. 1, ah, 6, sí, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y también en più. Ta. Ok, perfecto. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, Ok, vamos a hacer. Vamos a fare el último, el último, el último de siempre para el, el abdomen vamos a darle un poquito de, de, de girovita esta parte cual guarda esta chicha que nos avanza allí. que nos avanza importante todos estos ejercicios que he facto si la vinamos eh, 20 minutos, 30 minutos de ejercicio aeróbico todo, todo, to, todo, to, todo lo medio del mundo lo medio del mundo prepárate 3, 2, 1 ¡vía! que vamos a hacer? vamos a hacer esto 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Cosí va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Cambia, uh. cambia, cambia Cambia, cambia, cambia Estamos finalizando Estamos finalizando. 3, 2, 1, via. Dai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dai, dai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, sí, te va, ah. vamos, fuerza, aunque yo me estanco, aunque yo me estanco, si, sí. uh. uh. ah. ok, ok, vamos a finalizar con un ejercicio que se llama el burpee, basta, echamos 10 y burpees y finalizamos. 10. 10 burpees. 10 burpees. Dai, dai, dai, dai, Te la hacemos. Ah, ja, ja. Pablo, ¿qué cosa manja? Pablo, ¿qué cosa manja? A la edad que tú hay y cómo me hace así Te lo digo nel, en el próximo en próximo video. Vamos a fare. 10, 10, 10 burpees. 10 burpi ¿ok? Vamos a hacer una piccola modifica. 3, 2, 1, vía. Echendo. Echendo, mano. Ta, abro, cierro, uno, dos, arribo, salto, uno, e scendo. uno, dos, salto, dos, tres, tres, cuatro, 5, 5 e 100 6 6, 6, 6 6, va 7 7, va 2, 2, 2 ultimo el giorno de hoy habíamos finito miles y miles gracias de core pablo lo prueba paga vídeo